La forma del lápiz, el lápiz es el papá del rap, para mí, muy duro. Su respuesto, su, su o sea. <risa> <risa> se cuela, eh. O sea, eh, su legado va a vivir toda la vida. El lápiz consciente marcó un antes y un después en la música. En el rap, rap dominicano marcó un antes y un después. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo buena? lo bueno? Le hace Luciana, Octavia Remigio, que se me ha dañado la cajita aquí en Vista del Valle. Está bien. Le vamos a arreglar la cajita? Ok, gracias. Sí, vamos a arreglar. No eso por ahí en agenda. Vamos a arreglar la cajita. Atención eh, a los muchachos. Lo que pasó con el lápiz, el lápiz consciente ayudó mucho lo que es... Monquibla, lo que es Cuariboa, lo que es ¿quién más? Eh, Buloba. Lo que fue en ese tiempo. ¿Quién? Eh, el mismo sujeto. El estaba, poeta, estaba creo, al también. poeta, al Torcicro, estaban por ahí. La, a en esos sí. tiempos. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa con el lápiz? Que el lápiz es de las personas. Que si usted se supera al lado de él, él no le gusta. Él quiere que usted se quede por debajo de él todo el tiempo. Mira al, al que está en la compañía de él, el blanquito, que es rapero, bueno, y se ha quedado todo el tiempo bajo su sombra. entiende? Se ha quedado todo el tiempo ahí bajo del lápiz. Entonces son muchachos porque el lápiz puso a viajar a Chelocha, el lápiz puso a viajar a Guariboa, BK, el batallón, fue el lápiz que lo hizo. El fote, el lápiz, ¿entiendes? El cirujano, todo eso, el lápiz le dio la mano. Pero esos muchachos llegaron lejísimos. Entonces el lápiz quería tenerlo bajo su mando todo el tiempo. Se nota con el batallón y con el army que él le gusta eso, tenerlo bajo su mando. ¿Tú entiendes? Diferente a los foques. A los focos que tú ves, lo firma, pero lo pone bien. Tiene <risa> su maña. ¿No entiendes? ¿Kiko crees si era del Army también? ¿No entiendes? Un artista excelente porque Kiko atentona. Lo que pasa es que lo que lo pegó a él fue la loquera. Pero es así. Entonces yo veo que a los focos le da mucha mente al lápiz también. Sufre mucho con el API. El API le ha da dado donde es a los folk. <risa> ¿Realmente? Le claro, le no puede, es, dejar, no deja dormir. ¿cómo usted no lo deja dormir. ¿Y cómo usted se va a poner, usted está dando tan grande, se va a poner a meter una entrevista a una gente? Pues si ¿sí no la quiere dar, amén. Y oficina de 3 millones de pesos. Si el API dice que sí le duele de toman.